Hola chicos, en este tutorial vamos a aprender a crear un texto que contenga una imagen dentro o varias imágenes. Para ello, en primer lugar, tenemos que crear un lienzo. Nos vamos a archivo, nuevo y vamos a crear, vamos a dejar lo que hay por defecto, que nos creará una 4 apaisado, ¿vale? Al estar este botón marcado, aceptar. Ya tenemos aquí nuestro lienzo. El siguiente paso es buscar las imágenes en internet, si no las tenemos ya en el ordenador. Entonces yo ya las he buscado, me voy aquí, voy a insertar esta imagen que me gusta de, la, de las estrellas, le doy botón derecho, copiar imagen, me vengo aquí, editar, pegar como, capa nueva. Y automáticamente ya tengo mi capa, para ponerla más grande, lo, pri en primer lugar la muevo, haciendo clic aquí en esta herramienta de mover y la sitúo en una de las esquinas y luego le doy aquí, herramienta escalado. Hago clic encima y automáticamente me aparecen estos cuadritos alrededor. Solamente tengo que hacer clic en una de las esquinas y arrastrar. Hasta que la tenga más o menos cubriéndome la zona que yo quiero. Una vez que la tengo le doy a escalar. Vale, lo siguiente que voy a hacer es, voy a hacer la, la imagen un poquito más grande para que me ocupe todo el lienzo. Para eso vuelvo a hacer clic encima con la herramienta escalar marcada. Hago clic en este cuadradito. Y la pongo hasta que me ocupe la parte que yo quiero. Incluso la voy a hacer un poquito más para que se me quede la parte colorida en el centro. Que es lo que yo quiero. ¿Vale? Una vez que la tengo, le doy a escalar. Y automáticamente él me recorta todo lo que sobra alrededor del lienzo. Os fijáis que sobra algo porque, como veis, aquí aparecen esto, estas rayitas. ¿Vale? Indicándome por aquí que hay una imagen por esa zona detrás. ¿Vale? Quito la herramienta, le doy aquí a la herramienta de mover para que no volver a pulsar a escalar. Vale, siguiente paso, vamos a insertar el texto Para ello utilizo esta herramienta que se llama herramienta de texto la. A. Una vez que la he marcado, lo siguiente que tengo que hacer es En primer lugar, selecciono el tamaño que más o menos vaya a tener Como quiero hacer una letra grande, voy a poner unos 270, 270 y poco Y escojo el tipo de letra haciendo clic aquí Quiero una letra que sea recia, puesto que la voy a, voy a meter dentro de una imagen Entonces voy a escoger una que sea bastante recia, que se note mucho entonces una vez que la tengo, hago clic encima del lienzo y empiezo a escribir margarita, ¿vale? Como quiero hacerla más grande, la letra, tengo que marcar así las letras para aumentarlas y le voy dando aquí, aumentando el tamaño poco a poco, hasta que más o menos se me quede en una zona donde a mí me guste, ¿vale? El tamaño, vamos más, mira aquí ya me he pasado, o bien amplío el lienzo un poquito... Dándole aquí en, lo, en los cuadraditos del final. Y ya me permite ir aumentando un poco más. ¿Vale? Una vez que ya la tenga más o menos. Aquí ya me he pasado. Ya está. Hago clic fuera. Eh, bueno, o cambio de herramienta directamente. Herramienta mover. Hago clic encima de una de las letras. Y la coloco en la zona donde yo quiero que me coja esos colores. O sea, la parte de la imagen que luego se va a ver. Por ejemplo, me gusta esta de aquí. Que es muy colorida. ¿Vale? vale Da igual el color de la letra, que le dejemos el color negro o le pongamos otro, puesto que luego la vamos a quitar. Entonces, una vez que ya tengo insertado el texto, el siguiente paso es, me pongo encima de la capa de esa imagen y vamos a insertar una nueva capa. Para ello, tengo que hacer clic en este botón, que es de nueva capa. Eh, tengo que asegurarme, primero la opacidad tiene que estar al 100%, ¿vale? en este caso 100%, y rellenar una capa con color blanco. Le doy a aceptar y me está ocultando como está encima de la capa de imagen, me oculta la imagen. ¿Veis? Si yo activo o desactivo el ojo me la vuelve a ocultar. Entonces con esta capa ya seleccionada, lo que vamos a hacer es clic derecho encima y darle a añadir alfa a selección. Repito con el texto. Selecciono la capa texto, botón derecho y también alfa a selección. Y lo que ha he hecho es añadirme, como veis, estas hormiguitas alrededor del texto. Una vez que he hecho eso... Lo siguiente es ocultar el texto, le quito el ojo, de forma que me quita el color, por eso os he dicho antes que daba igual el color que le pusiéramos al texto. Siguiente paso, selecciono la capa blanca y me voy a editar, limpiar o bien le doy a la tecla, como nos pone aquí, la tecla suprimir del teclado y como veis automáticamente me muestra el texto, la, la imagen que hay detrás del texto. Eh, vamos a quitar la selección Seleccionar, nada Imaginaros que a mí no me gusta esta zona Esta imagen que se ha quedado Pues yo puedo marcar la herramienta mover Marco el texto, la capa texto Y muevo El texto para que más o menos Dejarlo en una zona que a mí me guste Que esa imagen me guste ¿Vale? Por ejemplo Más o menos por aquí Por aquí ah, Este color me gusta ¿Vale? Ya lo tenemos Ahora, una vez que tengo el texto con la imagen, el siguiente paso es, selecciono mi capa blanca. Y vamos a darle volumen, vamos a poner que este texto se vea en 3D. Para ello me voy a filtros, vamos a insertar un filtro que es luz y sombra, sombra arrojada, heredero. Hago clic encima y aquí tenemos que poner desplazamiento X, 8, desplazamiento Y, 8 y desenfoque, 8. O 9, vamos a poner 9 por ejemplo Opacidad 80 Y aquí aseguraros de que no está marcado Permitir Aceptar ¿Veis? Automáticamente me ha puesto el texto en 3D Ahora vamos a darle aún más eh, sentido de 3D Vamos a poner una sombra Para ello con la misma capa seleccionada Me voy a filtros Me voy a decorativos Y añadir bisel y aquí le vamos a poner un bisel de 10 y aseguraros de que estas dos están desmarcadas. Aceptar. ¿Veis? Automáticamente me ha añadido esta sombra por alrededor de forma que se ve más eh, efecto 3D. Y otro más para poder poner aún más efecto. Nos vamos de nuevo a filtros. Ahora nos vamos a distorsiones y aquí seleccionamos el segundo repujado. Aquí tenemos que asegurarnos que en tipo de repujado aparezca marcado repujado. Que eh, tengamos una elevación del 90%. Vamos haciendo clic hasta que llegue al 90%. Y una profundidad más o menos del 20%. Le damos a aceptar. Y ya lo tenemos. El efecto 3D. Ha quedado bien. Entonces, una vez que ya tengo mi texto, yo lo que quiero es quitarle el fondo... Blanco, de forma que se quede transparente y yo pueda insertar este texto como marca de agua en cualquier documento, etcétera. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es, marco la capa de arriba, que es la de texto. Clic derecho y aquí hay un botón que dice, nuevo, a partir de lo visible. Hacemos clic ahí y fijaros lo que ha hecho. Me ha hecho una foto de cómo está ahora mismo la pantalla, el lienzo. De forma que si yo oculto todo lo demás, se me queda... Esta foto ¿Vale? Que es lo que tenía antes Entonces vamos a trabajar con esta nueva capa Que hemos creado Para ello lo que vamos a hacer Recordar para poner, para quitar el fondo blanco Lo primero que tenemos que hacer es eh, Añadir una, un canal alfa a la capa En este caso si yo hago clic Con el botón derecho me aparece activo Eliminar el canal alfa Porque ya lo hemos añadido antes Al poner alfa selección ¿Vale? Entonces en este caso No tendremos que darle añadir canal alfa Porque ya lo tiene añadido Luego, siguiente paso, cojo la varita mágica y voy a seleccionar, voy a hacer clic por aquí, por el fondo, en algún lugar del fondo. De forma que si yo hago clic aquí, veis que lo que está seleccionado es el fondo, no el texto. Una vez que lo tengo seleccionado al fondo, le doy a la tecla, del teclado, suprimir. Y automáticamente me borra el fondo. Y ahora vamos a ir haciendo lo mismo con los huecos que tenemos en las letras. Clic, suprimir. Clic y suprimir. Clic y suprimir. Ya lo tengo. Ahora quitamos la selección. Seleccionar. Nada. Y vamos a exportar este texto a formato PNG. Archivo. Exportar como. Eh, selecciono escritorio, por ejemplo. Y aquí en selección el tipo de archivo. Hacemos un clic. Y tenemos que buscar imagen PNG. Lo tenemos aquí más o menos por el medio. PNG. Aquí arriba borramos todo lo que hay delante del punto, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, margarita 1, puesto que antes ya he probado haciendo otro. Le doy a exportar. Y en la ventana que nos sale, tenéis que aseguraros de que esto se queda guardado. Guardar el color de fondo, tiene que estar marcado. Le doy a exportar. Y vamos a ver si abrió el explorador, margarita 1. Aquí tenemos nuestro texto, con el fondo 3D. Si yo lo inserto en cualquier documento, únicamente se va a ver esto, el texto, sin ningún tipo de fondo. ¿Vale? Aquí tenemos otro, otro que he creado antes, utilizando eh, la misma imagen en concreto. Espero que os haya gustado.